Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a dar los 10 indicadores claves para que detectes la violencia de género digital. En primer lugar, acosar o controlar a la pareja con el móvil. También, interferir en las relaciones del otro a través de Internet con personas que conoce y que trata en medio digital. Espiar, controlar el teléfono del otro, querer controlar constantemente y censurar las fotos y publicaciones que la otra persona hace en medios sociales, exigir en todo momento conocer la geolocalización de la otra persona y controlarla, obligar y forzar el envío de imágenes íntimas. Comprometer y forzar a la otra persona a que comparta sus claves y sus contraseñas contigo. Forzarle, en definitiva, a la otra persona a perder todo tipo de intimidad, incluso a enseñar las conversaciones que tiene con otras personas a través de chats o de otros medios digitales. Por último, también mostrar ansiedad o enfado si la otra persona no nos contesta inmediatamente. Desde Gaptain ponemos a vuestra disposición el programa de seguro Escola, que tenemos dirigido a centros educativos y en el que tenemos un módulo concreto dedicado a específicamente a esto, ¿no? a la educación en la igualdad con el único y firme propósito de eliminar de una vez por todas la violencia de género digital. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.